Hola amigos, bienvenido a tu canal de español hoy continuamos trabajando con el tiempo condicional en español y en esta oportunidad vamos a estar hablando de 54 verbos muy frecuentes en español y los vamos a estar trabajando dentro de un párrafo o dentro de un texto eh, con diferentes pronom pronombres personales para que veamos cómo funcionan así que en este video vamos a estar hablando del verbo hablar, comer vivir, estar, ser, tener, poner, tomar, dar, ir, decir, hacer, poder, necesitar, querer, abrir, agarrar, andar. Y pueden ver que aquí en el lado izquierdo, está la traducción al inglés, para las personas, tengo muchas personas que hablan inglés como primera lengua y por eso les escribo el equivalente en este idioma continuamos con otros verbos bien comunes para que son de uso frecuente en español caminar beber buscar caerse como reflexivo cerrar comenzar empezar comprar manejar o conducir son sinónimos conocer pedir dormir encontrar entender Escribir, escuchar y pensar Todos los verbos ahí están en infinitivo Y también vamos a trabajar con los verbos Leer, mirar, llegar, saber, perder, oír, jugar, salir, saltar, ver, trabajar, traer, tocar, sentarse, sentirse, pagar comprender y pedir. Bueno, estos son 54 verbos de uso frecuente y vamos a hacer una actividad, como les dije, una actividad diferente. Vamos a responder las, la siguiente eh, pregunta. ¿Qué haría yo si me ganara la lotería? Uf, sería una bendición muy grande ganarme la lotería. ¿Qué haría? Es una buena pregunta. ¿Qué haría yo? Y vamos a hacer... Eh, esta primera actividad en primera persona como si yo estuviera estuviera hablando o la persona que está digamos eh, comunicando este mensaje en primera persona vamos a ver diríamos qué haría yo si me ganara la lotería en color rojo con verde tenemos los verbos en su tiempo condicional conjugados en la primera persona del yo y vamos a tener en cuenta también el, cómo cambian los posesivos eh, los singulares, plurales todo ese tipo de cosas que son muy importantes tenerlas en cuenta en el momento de eh, leer o de escribir en, en español bueno, una vez más decimos ¿qué haría yo si me ganara la lotería? Uf, haría muchas cosas primero que todo yo saltaría de la alegría por supuesto sería muy feliz y viviría muy bien yo agarraría todo mi dinero, buscaría un buen banco, por supuesto, abriría una cuenta bancaria, pondría todo mi dinero a generar, y generar intereses. También pagaría todas mis deudas, por supuesto que es, lo tendría que hacer. Tomaría muy buenas decisiones financieras con mi dinero y me sentiría una persona muy afortunada yo estoy seguro de que yo sí sabría qué hacer con todo ese dinero aquí tenemos algunos verbos en el eh, condicional continuamos decimos yo no trabajaría ni un día más por supuesto yo dejaría mi trabajo si tengo mucho dinero digo yo no trabajaría ni un día más en mi vida dormiría muchas horas por supuesto que dormiría muchas horas Caminaría en el parque Iría a caminar Caminaría en el parque Vería muchos programas de televisión También oiría mucha música clásica Todo el día Leería todos mis libros favoritos Yo escribiría muchas canciones Tocaría mi guitarra Por supuesto Hablaría por teléfono con mis amigos Andaría a descalzo por mi casa Llena de alfombras Jugaría al golf y traería mucha felicidad a mi familia. Aquí podemos ver todo lo que yo podría hacer. Si yo me ganara la lotería. Usando el condicional. Continuamos. Digo, Yo también saldría a visitar a mis amigos. Yo iría a muchos restaurantes. Y comería muchos platos típicos de todo el mundo. Yo pediría y bebería el mejor vino del restaurante. Por supuesto, el más caro. Yo también me compraría y conduciría o manejaría un carro último modelo. Yo nunca caería en el despilfarro del dinero. Sencillamente cerraría mi casa, diría adiós a mis amigos, estaría montado en un avión todo el tiempo y llegaría a muchos lugares en todo el mundo. Vamos a ver qué más podría hacer yo si me ganara la lotería digo si yo me ganara aquí tenemos un subjuntivo si yo me ganara la lotería yo comenzaría o empezaría son sinónimos una fundación sin ánimo de lucro pero yo necesitaría la ayuda de otras personas y encontraría la mejor forma para ayudar al prójimo yo estoy seguro seguro de que yo conocería a muchas personas y entendería o comprendería son sinónimos y escucharía todas sus dificultades yo tendría mucho dinero y yo pensaría en la mejor manera para invertirlo yo podría y querría recuerden que ese es un verbo bien irregular el verbo querer yo querría ayudar a otros daría dinero a los pobres y haría obras de caridad bueno básicamente ahí está lo que yo haría si yo me ganara la lotería ahora bueno este, este primer ejercicio está en la primera persona yo ahora la pregunta va a ser qué harías tú qué harías tú si te ganara la lotería estamos hablando de la segunda persona del singular tú y vamos a usar el mismo texto pero en utilizando el pronombre tú. Diríamos, la pregunta es, ¿qué harías tú si te ganara la lotería? La pregunta anterior era, ¿qué haría yo si me ganara la lotería? Ahora es, ¿qué harías tú si te ganara la lotería? Por lo tanto, todos los verbos van a cambiar las terminaciones y los posesivos también van a cambiar y vamos a tener en cuenta todos esos detalles. Diríamos, primero que todo, ¿tú saltarías de la alegría? serías muy feliz y vivirías muy bien tú agarrarías todo tu dinero buscarías un muy, buen, un muy buen banco abrirías una cuenta bancaria pondrías todo tu dinero a generar intereses también pagarías todas tus deudas, vemos los posesivos tomarías muy buenas decisiones financieras con tu dinero y te sentirías una persona muy afortunada tú estás seguro de que tú sí sabrías qué hacer con todo ese dinero muy bien ahora tú no trabajarías ni un día más en tu vida dormirías muchas horas caminarías en el parque verías muchos programas de televisión oirías mucha música clásica todo el día Leerías todos tus libros favoritos, tú escribirías muchas canciones, tocarías tu guitarra, hablarías por teléfono con tus amigos, andarías descalzo por tu casa llena de alfombras, jugarías al golf y traerías mucha felicidad a tu familia. Muy bien, continuamos. Tú también saldrías a visitar a tus amigos. Tú irías a muchos restaurantes y tú comerías recordemos que en estos casos el pronombre lo puedo omitir y depende si lo quieres decir está bien si lo quieres obviar también va a estar bien comerían muchos platos típicos de todo el mundo tú pedirías y beberías el mejor vino del restaurante tú también te comprarías y conducirías o manejarías un carro último modelo Tú nunca caerías en el despilfarro del dinero. Sencillamente, cerrarías tu casa, dirías adiós a tus amigos, estarías montado en un avión todo el tiempo y llegarías a muchos lugares en todo el mundo. Veamos. También, si tú te ganara la lotería, tú comenzarías o tú empezarías una fundación sin ánimo de lucro pero tú necesitarías la ayuda de otras personas y encontrarías la mejor forma para ayudar al prójimo, tú estás seguro de que tú conocerías a muchas personas y entenderías o comprenderías y escucharías todas sus dificultades, tú tendrías mucho dinero y tú pensarías en la mejor manera para invertirlo, tú podrías y querrías ayudar a otros, darías dinero a los pobres y harías obras de caridad bueno ese es el, el mismo párrafo pero ya en la segunda persona del singular con tú en el tiempo condicional bueno amigos eso es todo por el día de hoy espero que este ejercicio te ayude y ya en un próximo video vamos a hacer este mismo texto pero con eh, ustedes ellos y en las terceras personas para él, ella, nosotros, con otros pronombres vamos a seguir trabajando, bueno finalmente recuerda suscríbete al canal que es totalmente gratis, una vez estés suscrito y quieres obtener ese material, me dices Raúl me gustaría por favor que me enviaras el material de la clase de condicional y con mucho gusto te lo hago llegar, mi correo es rjoven66 arroba gmail tu envíame tus comentarios, preguntas y sugerencias, comparte con tus amigos la información, por favor, ayúdame a crecer en audiencia, regálame un like o me gusta, si esta clase te gustó, también quiero que active la campanita de notificaciones, y pícale la campana, para que te lleguen las alertas, cada vez que subo una nueva clase, yo espero verte en el próximo video, y recuerda que mi nombre es Raúl Joven León, bueno amigos, hemos llegado al final del tiempo condicional, en español, y este es el video número uno de este ejercicio. Más adelante tendremos otro video. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Espero verte en la próxima clase. No te la pierdas. Hasta pronto, amigos.